Último momento, nos trasladamos a Dolores, donde está trabajando nuestro colega Carlos Estrione con el hombre del día, el hombre que está pidiendo perpetua para todos. Está con Fernando Burlando. Carlos. Belén, compañeros, muy buenas noches. Una jornada densa, uh -huh. espesa, larga, extenuante, pero le agradecemos al doctor Burlando su tiempo contundente. Vamos a destacar el final de la audiencia del día de hoy cuando el doctor Burlando le puso nombre y lugar ...a cada uno de los que atacaron a Fernando Báez Sosa... ...y cerró el círculo de la acusación... ...porque si había alguna duda de la premeditación... ...o del rol que cada uno tuvo... ...se terminó de cerrar con la exposición de hoy... ...doctor Burlando, gracias otra vez por su tiempo... ...sabemos que fue tal vez la jornada más extenuante... ...pero se lo ve conforme después de lo que sucedió... ...sí, sí, sí, creo que eh, hicimos muy buen trabajo... Eh, ...todo el equipo, este, la fiscalía es un excelente trabajo... Estamos realmente tranquilos y obvia, obviamente ahora esperando mañana a ver si tenemos que hacer algún tipo de réplica a, a las palabras del doctor Tomé y después seguir. Los escucha el doctor Burlando, chicos. Sí, Fernando, ante todo, buenas noches. Y de la misma manera que usted dijo que eh, cada golpe era un disparo y terminaron fusilándolo, creo que cada palabra de Burlando era una cuchillada en lo que es la posibilidad de zafar de estos ocho implicados. Eh, ¿Cuánto tiempo Muchas estuvo? Gracias, Luis. ¿cuánto tiempo era, estuvo? La, era la idea. Bueno, pero ¿cuánto tiempo estuvo para hilvanar lo que fue su mensaje y también su pedido donde pide perpetua para los ocho? Bueno, esto es un ejercicio que nosotros hacemos hace mucho tiempo. Obviamente es algo que nos gusta mucho, Luis. Eh, sí, sabía que habíamos dividido el, el alegato en, en, en tres. Yo quería escucharlo este, a Facundo y Fabián seguramente también. Eh, Facundo también se, se puso esta causa con Delfín y con muchos de los chicos jóvenes del estudio al, al hombro desde el primer día, desde el minuto cero. Y, y me parecía que era una gran oportunidad para él para, para, para expresarse. Entonces dividimos la tarea. y me tocó una parte muy técnica, muy técnica, pero al principio no, no puedo salir de, de mi estilo de decir algunas cosas que eh, siempre trato de, de, de urguir un poco en el, en el corazón eh, de, de todos los presentes, de todos los que están. Trato de hablar con, con, con esta idea de, de emocionar. Mm. Y bueno, y una vez que terminó eso, empezamos con el tema de la materia ilícita. Y creo que la nota igual de color, la nota este, fantástica y los puñales, este, los esgrimió este, Facundo, ¿no? Más que Fabi. Ahora los tuviste, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Los tuviste otra vez a los acusados enfrente. Claro. Notaste algún cambio en su actitud teniendo en cuenta la importancia del día o siguen igual que siempre? Mira, mira, realmente, realmente sí. ¿eh? Hoy vi una mm. actitud como, como que les está cayendo toda la información de golpe. Creo que el, el último video que nosotros este, pudimos realizar eh, fue, fue un trabajo que hizo este, Flavio Silva, un trabajo muy, pero muy muy muy serio, donde si bien las imágenes registran mucha, muchas partes este, fragmentadas del episodio, uh -huh. eh, a veces las imágenes no son muy buenas porque son cámaras de seguridad y a veces quedan un poquito, este, eh, eh, no, ti no tienen muy buena imagen, muy buena definición. Y lo que yo quería exponerle al tribunal, porque durante todas estas jornadas obviamente había mucha prueba testimonial, muchos hablaron de que todos pegaron, pero siempre la, el, el valor de la imagen, viste, al no ver a los ocho a la vez, ¿eh? y al no entender lo que es un cerco humano infranqueable, como yo había dicho al principio, este, esta valla humana que no les permitió a, a ninguna persona ayudar a Fernando, este, Bueno, yo quería puntualmente mostrar cómo habían operado, y bueno, gracias este, a Flavio y a, y a Hobby Film, pudimos determinar, o sea, primero, exponer a cada uno, ¿eh? incluso se lo ve bien a, a Luciano Pertossi cuando él dice que, que no estaba, se ve muy bien la amenaza de, de, de Thompson cuando cuando este, lo amenaza directamente a Fernando, eh, se lo ve a Violás en una actitud ya casi previa al, al, al golpe, y a, y a todos en una zona de poder de fuego, este, hablando de, de disparos, en, en la zona de fuego, directamente, no en un círculo muy... Ahora... Chiquitito. ¿Por qué frente a esto que estaba exponiendo, eh, burlando, o la gente burlando, ¿por qué generó tanta reacción por parte del doctor Tomeik, el patrocinante, el abogado que defiende a los ocho implicados? ¿Dónde se enojó y qué fue lo que pidió? ¿Y por qué el juzgado le dijo que no? Bueno, eh, eh, nosotros en los alegatos podemos, en definitiva, estamos nos estamos... Eh, amenizando con las nuevas tecnologías de, de eso no hay duda, hace cinco años eh, uno directamente no podía hablar de, de, de este tipo en una causa de este tipo de, de pruebas eh, las redes sociales, las plataformas todo es un avance diario y nuestro código de procedimiento eh, capta capta con gran amplitud cualquier tipo de prueba ¿qué pasa? No, esto que, este video que se hizo no fue como prueba porque el, el video ya está incluido en la, en la investigación, ahora gracias a la tecnología yo pude hacer algo que seguramente le va a quitar las dudas al tribunal, porque desde este video, ahora los jueces saben que esa persona que estaba difusa, es la, es la persona que nosotros estamos indicando. Y aparte, al haber tanta gente y haber sido tan dinámica la, la, la operatoria de los asesinos, van cambiando de lugar. Bueno, colocándole colores, lo que hicimos es mostrar, primero, uno a uno cuál fue su actividad y segundo, todos juntos, y tercero, directamente en, en imágenes recreadas, que me parece que eso no, nos aportó muchísima muchísima cl claridad. Lo que no quería tomar y precisamente era eso, mostrar cosas que, que, que impacten. Es más, sé que ahí en la sala está un poco dividido, en, en, como en todos los juicios orales, ahí, está dividido en dos, o sea, parte son quienes están con la víctima y parte están con, con los imputados. Y, y en este caso creo que hubo señas como que no querían ni ver, ni ver, ¿eh? realmente el efecto, eh, o sea, no el efecto emocional, porque uno no pretendió generar un efecto emocional, sino mostrar y alegar lo que, lo que pasó ese día del hecho, pero evidentemente con lenguaje gestual... Eh, no, nos habla de que el trabajo fue un buen trabajo, ¿no? Si si Tomé se puso así y si la familia también se, puso, se pusieron molestos. Doctor, una de las frases del día fue clemencia, una de las palabras del día fue clemencia, sí. porque en esta exposición ustedes dijeron que lo que pedía desde el piso justamente era clemencia, que finalmente no tuvieron con él. Sí, sí. En, en realidad cuando empecé a alegar... Eh, y como como escuché que eh, es, existían, primero el fiscal, a nosotros nos, nos, o sea no es que el fiscal teníamos todos la misma postura, yo cuando el fiscal este, ve todo lo que ve y alega, realmente fue para mí un, un, una congratulación. Entonces, eh, hicieron un trabajo brillante los fiscales, el doctor García y, y el doctor este, Juan Ávila, realmente excelente. Y bueno, y verlos así, tan, tan motivados, este, me hizo... Tomé, tomé esas frases, este, en un momento este, Gustavo dice, todos pegaron. Y bueno, aproveché, dije, todos, todos participaron, todos, este, todos pegaron, todos mataron, todos comieron. parece que así arranqué, el, el, obviamente con otro tono, pero me parecía... Este, en ese momento un homenaje también a la fiscalía lo que estaba diciendo, por eso arranqué así Fernando Liliana Caruso y sí si, si la imagen de la clemencia, uh -huh. porque me parece que fue una imagen repetida la de la, durante la, la, claro. la jornada de debate donde Fernando está con el primer golpe de rodillas este, con el primer golpe que le dan Enzo Comelli y, y Ciro Pertossi, después viene Thompson y después vienen todos los demás, pero ahí lo ponen directamente de rodillas y apoya sus dos manitos en el piso. Y, sabes qué? Fernando no levanta la, la vista. Entonces ah. yo digo, ni siquiera quiso mirarlos a los ojos porque pensó que eso podía ofenderlos, porque es lo que, lo que me, me parecía tenía que describir de ese, de ese momento. Y lo único que hizo fue levantar la mano para pedir mm. eh, compasión, clemencia. Y la respuesta... Otra patada en la cabeza. Y esa otra patada en la cabeza lo, lo repetí un par de veces. Es, esa fue, esa... Esa me parece que es una de las postales de, de este juicio. Fernando, Liliana Caruso, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Qué haces, Lili? ¿Cómo va? Me sorprendió un poco que justamente cuando el fiscal eh, comenzaba recién el alegato a la mañana temprano, nombró justamente a los tres primeros que no habían hablado que no los habíamos escuchado, a Violás, a Benicelli, a Cinelli, y fue, me parece importante que él dijera, fueron los primeros que pegaron, cuando todos hablábamos de Thompson, sí. de Pertos. y me parece que los ubicó en un lugar de preponderancia en esos golpes. Digo, vos eh, hicieron, hicieron lo destacaste... Hicieron un, un trabajo, en... Lili... Sí. sí, sí, sí, sí, hicieron un trabajo... A ver... Eh... Nosotros teníamos acá los jóvenes que, que son en realidad el, el alma de, de, de este equipo sí. eh, para esta causa. Sí. Y, y los jóvenes son los que a nosotros no, nos marcaban cosas ahí. Luis, vos me tiraste flores a mí al principio, pero yo me nutrí más que nada de Facu, de Delfi, de, de todos los chicos. Bueno, de ahora de, de Flavio, que también este Silva, que vino. O sea, son generaciones mucho más jóvenes que, que uno y tienen esa impronta, esa paciencia que, que uno a veces le, le cuesta, ¿no? Le cuesta. Por eso los destaqué, por eso en no. un momento del alegato digo, che, pucha, no es todo oscuridad, no es todo horror, no, eh, no, no, no, no estamos entrando todos al, al, al, al, a la cueva del horror. Este, hay una parte que que es, que es de esta juventud que es, que es preciosa y que es la que nos tiene que dar esperanza y que se diferencia mucho de, de la juventud esta que, que vimos en, en, esta, en esta investigación, que son los testigos que transitaron por la, la audiencia, eh, la, la Virginia que le hizo este, RCP, RCP. A, mm. este, a, a Fernando, Tomás, Tomás mm. Alessandro, un chico que dio su vida por Fernando, era el amigo de Fernando, y fue, a pesar de, lo, de la paliza que le dieron, eh, obviamente no era una paliza matadora, mm. eh, él arriesgó su vida, es un héroe, un héroe. Ahora, y eh, así... Fernando, yo no quiero dejar pasar por algo, algo que sí, le respondiste licita. a Liliana, y tiene que ver con eh, el, el gesto de piedad que hizo Fernando justamente, no buscando con la mirada para no irritar, este, que generó incluso el, el llanto de Facundo Améndola. Eh, ¿Esto es una cuestión de percepción o estás completamente seguro de lo que planteaste? No, yo estoy convencido, estoy convencido acá yo, estoy haciendo un trabajo que, que está emparentado con, con lo que quieren los papás de Fernando, quieren la verdad y nosotros estamos en búsqueda de esa verdad desde, desde el primer momento. Eh, cuando yo decía eh, al principio que, le, han, que eh, le habían formado un cerco humano, este, imagínate, lo, los primeros fiscales me miraban con una cara y me decían, ¿Te Burlando está loco. O sea, ¿qué, qué quiere decir? Esto, esto al principio lo querían mostrar como lo que no era. Es una pelea. No, no es una pelea. No, esto, es, esto es un asesinato. ¿eh? Acá lo que hay es, es otra cosa. Esto es, Que eso lo vio muy bien la doctora este, eh, Verónica Zamboni. Ahora, lo que no había visto en ese momento la fiscalía era la alevosía, que nosotros la vimos también desde el principio. Y por eso luchamos en la Cámara este, y conseguimos esa calificación en la Cámara, porque si hay algo... Este, para destacar es eh, eh, el, el gesto y el acto de cobardía de, de ocho personas que le pegan a una y le pegan no es que le, no es que le están pegando a una que se está defendiendo le pegaron como dije en el gato a una bolsa de papas como como sí, dijo, pero este en lugares que en cara, lugares letales le... burlando no fueron a pegarle en las cosillas. Sí, la, fueron aparte, a la cabeza ¿sabes? a la sien a la nuca Puedo ¿Sabés que algo? Fernando no tiene ningún tipo de, de, de huella, de rastro que, donde, que acredite que se haya defendido? Jamás, O sea, ¿le pegaron sin defenderse? Fernando, eh, usted, sin defenderse. usted dijo cuando arrancó la nota con nosotros que habló con el corazón, que habló con emoción, con sentido común y con el dolor, creo que de toda la sociedad. ¿Usted espera, más allá de que espera justicia, espera lo mismo de los jueces? que contemplen todo lo que vivieron estos chicos en este salvaje asesinato. Eh, yo a los jueces les pido, les pido, eh, que hagan precisamente, o sea, que, que desempeñen lealmente, con probidad, con buena fe, su función. Mm. Eh, me, cu me, me cuesta admitir que piensen algo diferente porque las pruebas son muy contundentes ¿Eh? me cuesta pensar que los jueces digan no no son ocho perpetuas usted no son entendería en no China. entenderían que los ocho no vayan a perpetua no lo no, entendería yo, puede ser que lo entienda pero pero no puede entendería. ser que lo entienda pero también así lo voy a apelar. A ver, y, la, y la, el, las definiciones que tenemos en los tribunales superiores hablan de este criterio que estamos exponiendo nosotros. gran parte del alegato de Fabián tuvo que ver precisamente con los antecedentes que había en este sentido, eh, antecedentes que son eh, palpables, hemos mencionado este, autoridades dentro de lo que es la, la materia penal eh, y que son integrantes del Tribunal de Casación, que actualmente siguen estando en el, en el Tribunal de Casación, y bueno, nosotros ya conocemos los criterios y el ah. derecho, más allá de las interpretaciones... Eh, eh, el sentido común invade la cabeza de, de todos, de todos. Y estos jueces y estos jueces eh, gozan de, de, ese, de esas cualidades. O sea, tienen sentido común, saben, tienen experiencia, eh, saben, saben de, de, de qué se trató esto. Hay muchas opiniones este, anteriores de, de otros magistrados que también pesan al momento de, de decidir. Y también... lo sea, ve todo cuando, y, cuando, cuando es juez y, y no se les escapa nada, realmente es así. Y la sociedad eh. también, Fernando, lo está viendo, porque yo, yo creo, lo que yo esperaba tal vez como, como ciudadana y que vengo siguiendo este caso. Es por lo menos que se quiebren sí. los acusados, no se quiebran. Facundo que dio sí. un alegato espectacular, la verdad es que lo de Facundo Améndola, que sé que está muy cercano a Silvino y Graciela, se quebró también, lloró. Y le contestó muy bien al padre de Eduardo sí. Beniceli cuando dice el dolor no se cura con más dolor, el dolor se cura con justicia. Nos dio una cátedra a todos. Ahora digo, ¿estos chicos todavía son conscientes sí, de lo que los sí. espera, Fernando? Mira, yo creo que que no entienden nada para nada claro. no entienden nada eh, o sea, lo que evidentemente hicieron. están pasando están pasando como una un, un fin de curso largo porque están todos juntos tal vez eh, todavía o sea si bien están privados de libertad todavía la, la, la verdadera privación de libertad no no la han no los ha, no los ha sentido tal vez hubiese estado bueno sentir eso para para encarar este juicio de una manera diferente si hubiesen doctor, estado en una prisión común con otros convictos, claro. ¿usted cree que podría haber hecho mecha en el ánimo de ellos? Y no, mecha, pero, pero por lo menos sí eh, entender que esto no es broma. No, esto no es broma. Esto va a ser una cosa seria. Doctor Burlando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Andrea Campbell habla. Eh, la verdad lo felicito, Andréito, excelente el trabajo jurídico. A mí me parecía dificilísimo eso que lograste, eh, te felicito. Pero no puedo desdoblar, o sea, no puedo... Sabes? Sí, pero estuviste muy bien. Después te lo voy a contar personalmente. Eh, realmente no puedo sacarme de la cabeza a Graciela por una cuestión de género y empatizarme con ella. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo primero que te dijo Graciela cuando terminaste tu alegato y con qué palabras te encontraste. Uf, mira, eh, sabes qué? con Graciela, y te lo voy a incluir a Silvino porque. Uh -huh. Hoy a Silvino lo vi hoy lo vi partido, ¿eh? no sé si vos, Carlito, viste lo mismo, pero hoy no, no tuvieron el, el mejor de, de los días. Es más, yo tenía pensado ¿eh? Pensada, pensado parafrasear este, con, con una palabra que no lo hice porque sabía que los iba a emocionar, los iba, les iba a hacer... Eh, o sea, mi idea obviamente era que le duele el corazón a todos cuando hablaba, pero sabía que a ellos le iba a hacer este, mal. Y te juro, los vi y dije, no, no lo voy a hacer porque, por más de que me, tal vez me sirva para, para, para que se comprenda la, la brutalidad, la, el salvajismo este, y, y, y todo esto que tiene que ver sí. con, con, el, con el horror, eh, dije, les voy a hacer mal a ellos. Y sí. directamente me reservé. Es más, yo si después chequeas, me te voy a contar, te voy a contar algo que se que cuenta Fernando, ¿qué, ¿qué, podés contarnos a qué le ibas a, ¿Qué decir a, iba a decir a Silvino, que ahora obviamente. No, bueno. no, te voy a contar, te voy a, a contar ver. algo que tiene que ver. Recién me preguntaron por una postal, pero cuando yo arranqué mi alegato, que empecé a hablar de, de esas, de de, de, de quienes participaron, automáticamente dije que había dos imágenes, mm. dos. Eh, cuestiones que me habían marcado en el juicio y empiezo a hablar de la película imaginaria que en realidad no era una película imaginaria sino producto de toda la de toda la prueba que había transitado por el debate y describo obviamente esto de Fer o sea cómo cómo le pegan cómo cae cómo pide clemencia y no se la dan mm. y después hablaba en, iba a hablar esa era una de las de las de las imágenes y de la otra nunca hablé. ¿Qué era cuál, Fernando? Que era, era iba a ser todo un... Iba a parafrasear con, con algo que yo le iba... Obviamente primero le iba a pedir disculpas a, a Silvino y a, y a Graciela, pero con una palabra que realmente no debemos olvidar, que es caducó. Mm. Eh, Me parecía... Lapidaria. tenía venía a la mano, muy muy fuerte, muy fuerte. Igual como, como tuvo connotaciones de otras cosas era el gato, porque también empecé a hablar de de que tuve que tolerar que, que, que hablen de toda esta situación como un incidente, y, no. y en realidad fue un asesinato. Fernando... ¿verdad? O sea, imagínate para esos papás lo que es escuchar... No, y seguir viendo los a videos, a mí, y seguir, los, y seguir los, viendo ¿no? los Fernando, videos también. acá en el piso tenemos sí, una mamá que sí. pasó por la misma situación que Graciela y Silvino. Está aquí con nosotros Mirta Pérez, ex diputado nacional, que perdió a su hijo justamente en manos sí. de asesinos, uh -huh. y quiere quiere hablar. sí. Sí, porque todos estos días estuvimos viendo y hablando y todos sabemos qué es lo que queremos de esto, qué resultado queremos de todo esto. Pero a mí me pasó, y creo que a la mayoría de las víctimas, creo que en este lugar, desgraciadamente soy palabra autorizada ¿Sí? para hablar de esto, y es que volví a revivir todo lo la que mía. pasó con Santi, y el juicio de Santi, y, y todo el dolor que esto ocasiona. Y que hay algo que seguro que, que Fernando, burlando, obviamente lo sabe, y es que cuando los condenen, porque seguramente los van a condenar, y el caso de Santi sentó precedente porque no importó quién apretara el gatillo para matar a Santi, fueron todos coautores, mm. y a todos les dieron perpetua. ¿A, ¿A tres, todos? ¿Cuántos eran dieron, los que recibieron perpetua? Eran tres, pero ¿Tres? dos, condenaron a dos, que el otro no lo pudieron asociar al caso, pero eran dos. Pero... Bueno. Ahí se comprobó que todos colaboraron para llegar a ese punto. Tanto, tanto Fernando eh, Baez men men como mencionamos, Santi, mencionamos ¿no? hoy precisamente... Eh, claro, entonces vos llevas a tu el, casa tranquila, el, Fernando iba a bailar. Y vienen unos tipos y te hacen lo peor de la vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos tiene, te vinieron claro. a buscar, que se banquen lo que les tenga que pasar ahora. Porque hace, hace unos programas atrás nosotros decíamos Fernando, cuando no se sabe quién mató, mataron todos, porque acá no se sabe quién o cuál porque fue el golpe que lo mató. Para eso. Todos mataron. En todos en realidad, sí que no sabe. Acá todos mataron. Todos, no todos. Razón, todos, todos mataron. mataron. Y además otra cosa, Fernando, todos, ¿Todos acordaron matar. Otra a cosa, seguramente uh -huh. que le va a pasar lo que a mí, lo que a mi familia, lo que a mis hijos con la muerte de Santi y el juicio que llegó después de cuatro años, donde fui amenazada los cuatro años por un entorno eh, horrible, me tuve que mudar, montones de cosas. Eh, seguramente cuando los condenen y los van a condenar, probablemente ellos se van a sacar una mochila de la espalda. Nada más que sacarse una mochila, que es la primera instancia, Fernando, que vos lo sabés. Pero después viene casación y van a estar pendientes de que no les bajen la condena. Y después viene la Suprema Corte porque alguno va a apelar y nunca se van a sacar la espada de Damocles Ahora, de la cabeza. Mirta, yo te puedo preguntar algo, porque mm. viste hoy Facundo la dijo el dolor se cura con justicia. La vida de Santi a vos no te la devolvieron. Pero tu dolor se curó con justicia. Hace 25 años que mataron a Santi. El domingo cumpliría 34 años. A mí no se me pasa absolutamente nada. Mm. El, el duelo de un hijo no llega nunca, y menos si te lo matan, menos que nadie intente quitarle Perdón, déjame decirte algo, porque también le iba a decir, y obviamente no lo dije porque Faco había, había, obviamente yo estoy atento a todo lo que dicen de mis colegas, el fiscal y todo, y, y sabés que en algún momento cuando el papá de Beniceli dice eso, dice ah. que Silvino y Graciela querían este apagar el dolor, con, con más dolor, eh, yo tenía, tenía para contestarle un par de cosas que tienen que ver precisamente con situaciones de, de dolor concreto que estás pasando vos y está pasando Silvino y Graciela. Mm. El corazón y el estómago se le va a estrujar todos los días de su vida Padre. hasta el último día de vida. Esa angustia va a perdurar y va a vivir todos los días. Ese recuerdo eh, de no tener algo que vos amás y querés Perdura todos los días y lo único que provoca es angustia, vacío, dolor. Y más dolor, ¿sabes eh, por qué? Decir, decir, decir, decir que el dolor se apaga con dolor es no entender nada es no entender de la No entender nada y no, no saber. Eso lo dijo vida, el papá de María no de no tiene tienen idea. Sino, lo no que entender nada de cómo educar un hijo y por eso es el motivo, eh, pues sí, el fundamental perdón. motivo por el cual el hijo está donde está es precisamente por tener padres que opinan. Perdón. Esas barbaridades. Sí, eh, tenemos sí, mucha sí. gente, Fernando, justamente para que entre, eh, digamos, a jugar adentro de este debate. Y tenemos con nosotros a Jeringa, vocalista de los pibes del penal. Nosotros queremos saber qué es lo que espera aquellos que sean condenados, qué les espera después de este juicio, después del veredicto. ¿Van a vivir pagando protección? ¿Van a vivir angustiados? ¿Van a poder dormir a la noche? No sé, me parece que Jeringa tendría que entrar en juego y participar en lo que es el debate con Fernando y, Burrán. ¿no? Lo que decía el doctor Fernando, mi respeto, señora. ¿eh? Seguí el caso y la verdad, mi respeto. Gracias. Eh, yo vengo de perder un bebé hace muy poco, así que el tema este oh. también es me... Fernando. Lo que, lo que le quería decir es eh, que lo que decía el doctor recién es la verdad, ellos vivieron en un limbo hasta ahora. Claro, no son conscientes de lo que no los esperan. No son espera. conscientes ni de lo, lo que les esperan, ni, ni siquiera claro. si, lo hubiesen, si lo hubiesen mandado a población común, capaz que hubiesen asumido o al menos tenían, hubiesen tomado noción del crimen atroz que cometieron. Pero a ver, quedémonos con la frase que dijiste hoy justamente en una entrevista en A24, que te seguimos todos. Mm. Van a vivir pagando protección. ¿Es así? ¿Van a tener que pagar protección de por vida? Y van a tener que... que vivir pagando protección, por más que... La, la verdad que el servicio penitenciario tiene una bomba con estos pibes. Porque uh -huh. mataron a un chico inocente, eh, solidario, que quería ser abogado tratándolo de negro de mierda. Y lamentablemente, para el común de la sociedad, todos los que pasamos alguna vez por la cárcel o estuvimos o están detenidos son negros de mierda. Entonces ahora, eso que Se le dijeron claro. claro. eh, a Se invierte en los roles. vos estuviste eh, adentro, 20 años fue ya, que estuviste... Lamentablemente. Lamentablemente. lamentablemente. Eh, si sos cheto... ¿Vas mal en la cárcel? No, no, no importa que sea bueno, cheto. Bueno, pero no cheto, cheto y, y encima con una actitud tan racista como la que tuvieron ellos, vamos a matar al negro claro, de mierda. El tema, el tema no es que vos seas cheto, que no seas cheto, que el delito que cometiste o el no cometiste. En las cárceles no se vive bien de ninguna manera. Pero estos pibes, incluso la sociedad, yo como padre o cualquier padre que esté mirando las actitudes que tienen durante el juicio, donde ni siquiera... ¿Fueron capaces de pedir perdón, perdón de bajar ¿eh? la cabeza? Sí, sí, no. De, ¿No saben lo que hicieron todavía? Eso, si bueno, por eso visto... la sociedad también está no, tan pero enojada. pero cuento algo. Yo he ido a muchos juicios, aparte del mío, desgraciadamente, a un montón he acompañado a víctimas. Y yo lo dije desde un principio. Los imputados, los asesinos de cualquier persona que está yendo a un juicio, no tienen alma, están desalmados. No tienen ningún tipo de, de expresión. Ni de sorpresa ni cuando un testigo dice que los vio están inmutables A ver, tiene eh, una psicopatía desde un lugar. ¿Vos escuchaste en esa experiencia eh, en penal lo que dice tanto Jeringa como en este caso Mirta coincidís? Y hay hay mucho o sea yo te, te soy franco este, Luis. Nosotros no, no nos involucramos con el tema de, de cómo están este, claro. estos jóvenes en la unidad carcelaria porque no, no hablaría bien de nosotros. Claro. ¿eh? Ni siquiera eh, nos, nos ocupamos o nos preocupamos por saber si tienen beneficios o no. Sí sé que el servicio penitenciario es como, como dijo ahí. Jeringa. Jeringa. No sé si puedo, si puedo mencionarte así, Jeringa. Sí, no. Este, bueno, eh, sabés que eh, de, es cierto, tiene tiene un gran compromiso y hasta ahora lo viene lo viene ejecutando y cumpliendo de la mejor manera, porque no debe ser fácil, eh, este, obviamente, incluir en, en una población carcelaria a, a, a estos chicos que están todos juntos, permanentemente, siendo de un lado para el otro. Con, obviamente, con muy mala prensa, porque... En definitiva, la mala prensa tiene que ver con lo que hicieron, no con hicieron otra cosa. Eso. Pues, están si vos, vivos, ocho, van a comer, si ocho, van a respirar, si ocho, van a mirar acá. la tele, van a tener visitas higiénicas, y Fernando está dos metros bajo tierra. A mí la verdad que no me importa cómo eso, la pasen. Eso es cierto. ¿Eh? Pero están, están, están priados de libertad, sí. y nosotros ahora, después de, de unas este, apreciaciones, sobre todo que tuvieron... Eh, conmigo más que con, con la familia, que eso por lo menos a mí, a mí me alivió. Yo prefiero que me digan cosas a mí y no que le digan cosas a Silvino o a Garaciela que me dañaría muchísimo más. Mm. Eh, y me parece que todos opinamos lo mismo. Este, dije, che, me voy a empezar a ocupar a ver dónde están, qué están haciendo, a ver si están cumpliendo la, la, la... ¿Puedo meterme? Perdón, porque se conoció hoy la información que tenían un celular o dos celulares y que no solo esto, sino... Que hablaban de ellos mismos bien, Sin hablaban de Silvino sí. y de Graciela diciendo... Eh, sí, a ellos les, les confiscan el celular, pero el celular lo usaron los ocho. Entonces, ¿qué, qué lectura hace usted, doctor, de, de esto de, de, de inventar una página, de escribir como que ellos eran buenos, recen por los por los rugbyers y eran ellos mismos escribiendo? ¿Es, otra vez, es pero estar bueno. fuera de toda realidad. sí, son las redes sociales igual. ¿eh? Claro. Esto es parte de, de lo que tienen las redes. Ahí hay... Muchos que son muchos más especialistas que yo en, en redes sociales, entre ellos Andrea de o esa cosa, esto es normal, es lógico. A mí, siempre en estas cosas, este, lo que me lastima y lo que me, me, me llama a la reflexión es por qué no hay arrepentimiento, por qué no es hay Es lo que una me vengo preguntando. Ay, que hace rato. Incluso, pero aparte de, de autoconservación, ¿eh? o sea, te, ¿Eh? interesada llamarla si querés. Mm. A ver, si vos agarrás y, y, y, este, y tenés soy vivo, tal vez por una cuestión de autoconservación tomás otro tipo de, de estrategia. Yo lo he visto ¿eh? Pero no ahora, te estoy hablando de tres años atrás. Entonces, evidentemente hay cosas que yo no sé, porque evidentemente no sé, que desconozco de, de este grupo, desconozco obviamente también el trato que tiene el abogado con, con, con ellos, no sé qué ascendencia no. tiene, porque este evidentemente son, son situaciones, por ejemplo las declaraciones que han prestado que son prácticamente una, una irrealidad son un delirio ahora los padres no cayeron Fernando delitio. porque hoy los padres sí se Ay, quebraron lloraban incluso Emilia Pertosi eh, dice que bajaba la mirada mostram... cuando los padres lloraban como que tienen otra actitud como que ya creo sé que sé ellos que, cayeron sé que cuando vieron los últimos videos que aportamos sí. el del seguimiento eh, ahí me comentaron los, los colegas eh, de, mm. de Carlitos que es como que eh, dijeron otra vez o no sé algo así eh... Y bueno, evidentemente deben estar pasando, la deben estar pasando mal. Pero Fernando, además hay una cosa. Hay una cosa, Fernando, hoy, que marcó el fiscal Dávila, que me parece importante, que dijo: lloraron porque cuando vieron a los padres o a las madres lloraron. Claro, en realidad no, no lloraron por lo que, claro, que no, hicieron. No, no, lloraron, no por arrepentimiento. No, no, claro, no por lo que hicieron. No, bueno, eso es lo que... Digo, eh, ¿será Tom que se pensaron pidió, alguna bueno, vez en zafar a ver, jeringa? A mí lo que... se pidió una disculpa Espera. al aire. Claro. A mí lo perdón, que me... Jeringa, perdón. No, no, perdón, doctor. A mí lo que me pasa, que digo, eh, ¿cuánto odio de clase habría en esa mm. casa para que ni siquiera los padres... Pidan perdón por las cosas bueno, que hicieron Lo venimos diciendo hijos. desde hace rato nosotros, Jeringa, la manzana no cae lejos eh, o sea, de la... Tan simple hay como hay una ley, hay, hay, hay una ley Micaela, mm. ahora sacaron... Esto tiene que servir como para que haya una ley, para que esto no vuelva a pasar. Claro. Pero sin porque, embargo... Perdón, perdón. Pero, bueno, pero, que, lamentablemente... Mirta, o sea, ya vamos a seguir hablando, lo tenemos que despedir al doctor Fernando Burlando, porque sabemos que fue un día muy eh. largo.